mi pelo Mira, vacío, está nervioso Tabito! Oh, por el no, shoot, pelo vos... Freddy Mercury nació en el país de Brasil sí. ¿No? ¿Te <co insulation> ah, no no sociedad? no perrete, no gente. no no no Brasil. no no no ¿Fueba so. Brasil. no no Brasil. Nace <lindices> en Tanzania, que es un país de <risa> África Oriental. Muy bien,